Graniano, ¿Hola, Craniana? ¿Por qué creen que estoy sonriendo de esta manera tan pendeja? <risa> ¿Qué pendejos? Porque estamos muy contentos, niños. Sí. ¿Les digo o no, no les digo? digo. No, sí, digo. ¡Nos han nominado para un premio! Oh. Yeah. Apenas esta banda está muy chamacona, aunque estos güeyes se ven jodidos, está chamaca <risa> la banda. Se ve, es, es. Y nos están no nominados, y aparte ni nos la esperábamos, la verdad. Estamos nominados para mejor banda de hard rock. En los premios Calani. La neta, este. Es pues es una sorpresa muy chida para nosotros. Estamos contentos, mi niño. Sí. sí. es que chido, ¿no? Y pues gracias a ustedes, porque si no fuera porque ustedes nos comparten y pues no nos conocerían y no hubiéramos llegado a este premio. Sí, ¿cierto? Así, Así lo es. es. Qué chido. Eh, ahí les iremos avisando cómo, cómo va a estar el boleto este para que si hay transmisión o lo que sea, pues lo sigan, ¿no? mira, que de bueno pendejo. todavía vamos a... Es que no puedo dormir de la felicidad, de la emoción. más que de salieron. Niño, niña que nos ves, espera noticias de este pedo. Pronto les diremos qué hongo. Y gracias. Y bueno, denos un like. Y ya no, un dedito, ¿no? Porque estos güeyes se atascaron gacho <risa> denos un like y suscríbanse y en la campanita para que les lleguen las noticias para que reciban esta noticia y este video que seguramente va a estar chido el día que reciba Ajá, y dense, dense un rol ahí en canal de Kalani, eh, ahí está el, el video ah, de, la de la conferencia de prensa donde salió la onda de que pues, estamos ahí nominados así ¿no? es, entonces, y no. otra, con otras bandas la verdad es que está bien chido porque hay otras bandas también estos premios son para el puro metal mexicano no hay una banda que sea de otro país todos los mexicanos por lo que vi en el video pues de guadalajara de sonora de Guadalajara, de, de, de todos lados entonces gracias a Kalani pues un abrazo a ti craneano y craneano que estás ahí del otro lado apoyando y pues un abrazote y gracias a todos ustedes por, por el apoyo nos vemos en la próxima pronto pronto muy pronto con más buenas noticias besos Ay, <risa> <risa> Ya saben, somos Cranion, el poder del rock. Gracias, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en la que sigue.